Pobre muchacho. ¿De quién que vamos a hablar? ¿no? Rochi RD. Un video dando gritos. Vamos a ver esto, señor. El video de Rochi RD. Vamos a ver. Creyeron que esa foto, porque lo no vieron feliz, que todos esos cuartos eran míos. Y esos es son cuartos de mentira por un video, por una cosa, ¿me entiendes? Pero el caso es que no aguanto más creyeron que esa foto porque lo no, vieron feliz, que todos esos cuartos eran míos. Y eso es un cuarto de mentira para un video, por una cosa, ¿me entiendes? Pero el caso es que no aguanto más. Yo no sé, ¿por qué me ay ay, ay, ay, Dándole, echándole comida, a musicólogo sí. y abuelo, ay, ay, ay. Esos tío no pueden ver. Ay, ay, ahora. Ay, no, no, no. de, de, un psicólogo. Echándole. Ponlo, ponlo. Creyeron que esa foto, porque vieron feliz, que todos esos cuartos eran míos. Y eso es un cuarto de mentira Por un video, por una cosa. ¿me entiendes? Pero el caso es que no aguanto más creyeron que esa foto porque lo vieron feliz, que todos esos cuartos eran muy. Y eso es un cuarto de mentira para un video, por una cosa, ¿me entiendes? Yo no aguanto más. No Dios no mío. Esta droga me va a matar a mí. <risa> Parece que fue muy reciente, que todavía no, no he explotado. ¿eh? Lo que siempre está llorando. llorando, Roche RD. Rd. Atención, la familia de Roche RD. La familia. Papá, mamá, hermano. Tienen Primo. que acercársele a ese muchacho. Los amigos no, pero los amigos son los que lo han dañado. Los los todos, que andan con ellos. igual <risa> el y, y, sí. y el calles. Sí, los lo todos. Los la, la gente de la alcaldía y volviendo o sea, para el Si no hayan que fumar, envuelven hasta una camisa y le dan. <risa> <¿Es verdad? risa> ¿Es hasta la gorra se la fuman ellos. Ese muchacho tiene un talento y tiene una suerte que sea, no se ha despegado de que salió. Pero si eso es popularmente que está en esa situación, económicamente a los personales está, de, está destrozado. Pero ahí tiene su cuarto, Rochi tiene su cuarto. No, yo no puedo decir, no lo he visto. Pero, lo, lo, lo Pero si usted señora. está viendo una gente, si usted está viendo una, una gente con esa situación, el problema de Rochi sí. es, para pa no hablar más de, de, de esto, <risa> ese teléfono, yo creo que él tiene. Tienen que quitarle ese teléfono a Rochi. <risa> <risa> lo, lo primero que tienen que quitarle es eso. Con un psicote arriba. Ah, ahorita dice que eso es culpa del alfa y de Alofoque. Uh -huh. Eso que hizo. Tiene que. Eso que que es culpa del, Señor, del cambio. Tiene que ir un <risa> psicólogo. Ese muchacho, Rochi. Atención, Rochi. La familia de Rochi, mamá, papá. Los hermanos. Siempre un hermano loco que usted <risa> lo escucha. O la mujer o ti, No se busca una mujer que sí va tampoco. La demente. <risa> una demente. Este a muchacho hay que quitarle ese Tan teléfono. Ese internet. Para que deje de estar de, de, de, de subiendo cosas. También, y, y déjese ese código de que la, mar, la marihuana es medicinal medicina, a mí no me venga no, con eso. No, eso es tigeraje para ustedes. Pero tigeraje para ustedes. Pero, pero, pero, pero fumar, mira, agua, te, voy no algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, pero te voy a decir algo, para que la marihuana sea medicinal, o sea, tiene que recetártela a un médico con una indicación Ajá. específica. Sí. Solo así, pero esto dice que la compra y después dice que es medicinal. <risa> Ajá. Así no, Mira, bueno calle calles, niño. Háchame <risa> la baja no, la barra. Es, niño. Es, es lamentable, <risa> lamentable ya entonces mi, lo, que yo me digo, lo que yo digo es entonces si hay un empresario un multimillonario, una disquera que quiera promover su música ve unos videos uh, uh, uh, uh, uh. yo, no yo no lo voy a invertir porque okay. si le invierto se va a matar ese muchacho o algo, ¿tú entiendes? mira, te voy a mencionar hay raperos que pasaron por situación y usted nunca lo vio publicándola Black Point Ah sí. Sí, con la incidencia. Eso es situación. Venga. Hello buena. Hello. Buena. Hello. Buena. ¿En dónde julio cambie? ¿De Dígame. ¿En, ¿Sí? ¿En dónde julio cambie? Sí. sí, sí. sí. <risa> Dígame. Hello. Hello. Mm. ¿Cuánto va a cambiar? Delivery. Llamaron. <risa> Concha. No Saludos a David allá. Mira. No nosotros, la gente Mira. nosotros. Mira. Black Point tuvo situación penosa, usted nunca lo vio. Ah. Vaqueró. Vaqueró recientemente. No, no, recientemente. vaqueró, ha vivido su vida en alcoholismo. Eh, eh, Siendo padre de la patria. Sí, es eh, me, <risa> medio, medio, San Pedro Macorís y son todos hijos de él. <risa> sí. ¿Tú sabes cuántos cuánto hijos sí, tiene como vaquero Sí, diez tiene. ¿Diez? como diez? Diez, diez. Cuatro, tenés, cuatro. Tenés. ¿Cuatro? Tenés. tiene años. tiene como veinte muchachos. Pero aún así, él va... El no te pasa tampoco. 13, 13. Pero haga así. Ya, ya, sí, 20. Pero haga así, Toño Rosario ¿Sí? tiene como 20. ¡Güey, pa, eh, Ajá, cuidado no fue, con to yo no. Toño de más viejo. No. Antonio río, río tiene como 30. Tenía, porque ya ya murió. Fernando ah. Villalona no, no, no, no, ¿no? tiene muchachos en Haití murió okay. este muchacho ¿Te murió, ¿Te murió? ¿Te murió? <risa> no no no Navidad? no sí, no sí, yeah. bueno, uh -huh. Río, no sí. murió, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no le van a hacer una tiradera que no va a tirar, por eso es que lo matan a la parra. No ha si hacen el tito, te lo voy a mandar. No se la para, no lo No, si no lo, si lo ha no hacen, no, que yo lo voy a hacer, tito, ¿eh? A lo, como le dicen a Yo Arlen, voy a poner una, una lica ahorita y, una, y, una, y una, un suerte de Willy de Puca yo ay, tengo. ¿Usted <ríe> es qué no lo ha hecho, moza la para? <ríe> moza la para, usted no lo ve, dice que. Ay, Larisa, ay, Larisa. Ay, No, usted no puede. Lo problema es que usted. Mire. Y hay personas que en la calle andan jariéndose a carcajadas y tienen problemas grandísimos. Como es. llegan a su casa, dar gritos. Pero ya, si usted es una figura. Que tienen que usted, buscar ayuda, sí, ¿eh? Eso. Ayuda, acá como claro. con este muchacho, ¿tú ves? Que tiene su tarjetica. Ella psicólogo, ¿tú ves? <risa> Claro, <risa> <risa> claro que sí. Tienen que sí. ir a uno de pareja también porque discuten mucho. <risa> ¿no? Eso no es para loco, los psicólogos. No, no, no. No, no, no, no yo no. he ido. Yo quiero matar el barrio entero. No, mira que, Me que llevo... hablando de eso, en estos días, Jay Barbie y otro artista, no, no recuerdo, eh, le eh, dijeron dejaron un mensaje de que la gente tiene que ir a psicólogo porque mucha gente entra en depresión y hasta se suicida. Sí. sí. Entonces, Entonces ate, atención, eh, Rochi RD. Los psicólogos no son para locos. Los psicólogos es para usted irse a desahogar y usted descubrir el problema que usted tiene. Usted Así no es. puede trancar en su casa con un problema, dándole mente y que usted le dé para darse un tiro a la cabeza. <risa> vaya I mean. y hable con mi psicólogo